Con el objetivo de perfeccionar la cohesión de trabajo de los órganos de dirección y mando a todos los niveles, se realizó en la provincia de Granma el segundo día territorial de la defensa. Las actividades combativas realizadas durante la jornada permitieron además puntualizar los aseguramientos territoriales de la lucha armada y organizar el trabajo de dirección ante la puesta en completa disposición combativa de los diferentes grupos y subgrupos de trabajo y la lucha contra las acciones de la insurgencia armada. Como parte del Día Territorial de la Defensa en Granma, se desarrolló el primer taller de la montaña, cuyo escenario principal fue la comunidad de Minas de Frío, sitio donde radicó en 1958 la primera escuela de reclutas del ejército rebelde comandada por Ernesto Che Guevara. Durante el mismo se puntualizaron las acciones a realizar por las brigadas de infantería ligeras de montaña, empleando el potencial económico de los territorios ubicado en el macizo Sierra Maestra. Las acciones del Día Territorial de la Defensa en Granma contaron con la participación de los principales jefes y oficiales que integran el Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta, Yanay Capó Nápoles, quien insistió en la necesidad de una mayor preparación de las fuerzas desplegadas en las montañas granmenses a fin de mantener la invulnerabilidad militar política y económica de estas zonas desde granma jorge luis ríos sistema informativo de la televisión cubana